Muy buenas, soy DeltaRai y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora, si está todo listo, vamos a darle al play. Bueno, hoy os voy a comentar algunos personajes que podrían aparecer en el próximo Smash. Como ya sabréis, la semana pasada hubo un direct en el cual se anunció una nueva entrega de Super Smash Bros. para Switch. Antes de empezar, quiero aclarar que solo hablaré de personajes nuevos. No van a estar en esta lista ni Mario, ni Sonic, ni Bayonetta porque ya han aparecido en otras entregas. Tampoco estarán los Inklings, porque ya están confirmados, y tampoco trato los que a mí me gustarían que estuvieran, sino los que considero que son más probables. Dicho esto, pues empezamos. Rex, de Xenoblade Chronicles 2. Xenoblade Chronicles 2 ha sido todo un éxito, y después de esto, es poco probable que Shulk siga en el plantel. Lex sería su sustituto, un chico capaz y que tendría un moveset muy interesante con el que haría múltiples ataques con su Aegis y un Smash Final en el que podrían participar Pyra, Mithra e incluso Azurda. La popularidad de Rex creció tanto que incluso su traje está disponible como DLC en Zelda Breath of the Wild. Y si finalmente no llega al juego de lucha, Shulk pues se quedaría en su puesto, supongo. Crash Bandicoot de Crash Bandicoot Insane Trilogy Nadie puede negar que Crash es uno de los grandes personajes de los videojuegos Con pues, el recién confirmado port de Insane Trilogy para Switch Las posibilidades de que este Bandicoot aparezca se disparan Si sí, es verdad que este título saldrá también en PC y Xbox One pero otros personajes que no tengan exclusividad con Nintendo, tales como Sonic, Snake o Mega Man, ya han aparecido en esta saga y la aparición de Crash podrían disparar las ventas. ¿No os imagináis? ¿Un juego en el que estuvieran Mario, Sonic, Mega Man y Crash? El mouse también sería fácil, el bazooka de fruta como especial neutro, el giro como especial lateral, el salto en plancha o el bote de caja como especial arriba, y el deslizamiento como especial abajo. Deciduay, de Pokémon. Deciduay es un Pokémon muy polivalente y uno de los más populares de la séptima generación. Tanto es así que el tipo planta fantasma apareció en Pokémon Tournament Deluxe. Rowlet, su primera etapa, fue el top 1 en la lista de Pokémon de séptima generación. Evidentemente este Pokémon no puede luchar en un título de este calibre, pero sí su evolución. Además podría volar y disparar sus plumas como proyectiles, igual que en los juegos de Pokémon. Su Smash final podría ser su movimiento Z característico, y con Pokémon Switch en el punto de mira, habría que buscar alguna forma de promocionar, y esta podría ser una forma muy eficaz. El lado negativo sería que habría que quitar a otro Pokémon. Los candidatos serían Lucario o Greninja, especialmente este último. Springman, de Arns Nintendo Switch trajo una nueva IP, AND, que de una forma similar a Splatoon, integró al género de lucha un toque de Nintendo. La insignia de este juego es Springman, por lo que no sería raro verlo en la próxima entrega de Smash. Podría incluir además un skin alternativo de Ribonger igual que hizo el aldeano de Animal Crossing, por ejemplo. El moveset podría ser muy similar al de Little Mac, pero con más alcance, incorporando también algunos ataques con los puños intercambiables que planteó Ant. Y además, yo diría que si finalmente Springman y Ribonger entraran en la lista, Little Mac se quedaría fuera, porque no ha tenido mucha relevancia en el mercado, sacó Punch Out en Wii, y después de eso no ha vuelto a aparecer en absolutamente nada, por lo que yo diría que está bastante fuera del Smash. Quote de Cave Story Si este vídeo lo hubiera grabado hace unos días, no estaría este personaje en la lista, ni mucho menos. Pero lo pongo básicamente porque Nicalis, el estudio detrás de Cave Story, ha publicado en su Twitter oficial un modelo 3D del héroe, añadiendo... Quote está preparado para épicas batallas de personajes crossover en Nintendo Switch. Lo más probable es que se refiera al próximo Smash. Labot, de Nintendo Labo. Nintendo Labo tenía que estar en, en el próximo Smash, tenía que tener una representación. Y qué mejor manera que incluyendo al robot de los juegos de cartón. Un auténtico dios del Olimpo que no podía faltar a la cita. Todos sus ataques podrían derrotar de un golpe a sus rivales. Es justamente lo que este personaje se merece. Evidentemente estoy de broma. De alguna forma tenía que rellenar minutos. Y por último, un personaje retro. Los anteriores puestos, en su mayoría, los puse por su actualidad. Y es cierto que es un factor importante. Pero no lo es todo. Desde Mele. Ha sido habitual añadir personajes retro, en este caso fueron Mr. Game Watch y los Ice Climbers. En Brawl añadieron a Pete, que estuvo olvidado desde la Game Boy. En la anterior entrega fue el dúo Duck Hunt. Es muy probable que saquen del olvido algún otro personaje, pero sinceramente no puedo pensar bien en nombres, podrían ser muchos desde Dig Dag, incluso Simon Belmont, eso es todo por ahora, no voy a añadir a Sans de Undertale porque no veo que encaje en Smash y lo veo poco probable. Ni a Ridley porque es muy grande en serio. Ni a Waluigi, ni a King Carlul, Aceptadlo chicos, no van a entrar en el plantel. Estos han sido los personajes que seguramente entren en Smash de Switch. Tened en cuenta que esto ha sido mi opinión. Es probable que no haya dado ni una, pero es lo que yo creo que es cercano. Y espero que, si no estáis de acuerdo conmigo, respetéis mi opinión. Dicho todo, dadle like, suscribiros y compartidlo con vuestros amigos para ayudarme a crecer. ¡Nos vemos!